San Juan capítulo dieciocho. Cuatam in inquisto, Jesús quisa y discípulos me y gayas que y campa azin y cedrón. Un po no ya se huertos can Jesús cala y discípulos me. Iguan Judas y Javi que y Jesús y gamaquiquizqui can. No quis maché en un huerto y gamia ve Jesús un po munetco y güey discípulos y Judas, así que Juan soldados me, y Juan policías me, y esta cuidado, y Yiopan, y esquititanques y jefes me, sacerdotes me, y Fariseos me, quien entialles y espadas me, y Mechome, y Candil me. Jesús que machete y te yaw, y y tata, Ay, ya, temo, wa. y y Juan ya me quistosque. Jesús de Nazaret, Jesús quisto. Nez nocta Judas ya no es mi quinena este Jesús y gama un pano uno igual y james, Juan Jesús Cristo, neja nocta, cinco losques igual hueso chica este pantal Jesús se está tachan, ah ya que tema agua, james Cristo Jesús de Nazaret, Jesús Cristo, y me like chiliqueja, y gana nocta, si gana no hay tema agua, si canta agua gama ya y ni mucho y camo mucho y es Jesús que les y es tine ma ni sea allá ni polo y Juan Simón Pedro que pilla esa espada que ki quiste y Juan que te quile y nacas de hilados para ella ma se toca malco y se te y jefe sacerdote es Jesús que Pedro si sí, acá que se esmo espadas y pan y carlo si gato tas que nek si camo nek noche guaca y allá tas mane noche guaca Igual soldados me Iban comandantes me Iban judíos me y policías me que kis, Jesús me hicieron que me, me que me no, que me hicieron que me que que